había jóvenes señores mujeres niños que traían chiquitos de caso ocho nueve años diez por ahí niños que traían que pues ahora sí que también querían ellos comer pero pues los únicos nosotros en la mañana pues un café con una leche galletas fue lo que les damos.